Habiendo obtenido los eh, porcentajes eh, de incidencia mensual, es decir, el acumulado para cada mes del plan de trabajo, eh, no, solamente nos resta calcular los montos correspondientes en función de estos porcentajes que hemos eh, determinado. Eh, para esto directamente nos ubicamos en la celda, en este caso para obtener el, los costos mensuales, y bueno, vamos a hacer, este, vamos a recurrir a la fórmula tradicional para obtener cuánto representa en, en costo este porcentaje, en este caso para el mes inicial. Vamos a considerar el total, el interés, y en la fórmula vamos a considerar, eh, encerrarlo entre paréntesis, para poder eh, determinar el monto. Eh, en este caso, nuevamente, para poder estirar la fórmula, las celdas adyacentes, vamos a tener que considerar lo mismo que cuando calculamos al inicio los porcentajes en la columna de porcentajes de incidencia, que eh, es tener en cuenta que para estirar, cuando necesitamos que un valor siempre esté, eh, que permanezca constante, tenemos que indicarle al gestor de planilla de cálculo que queremos que este valor sea constante, y en este caso Excel, como dijimos, nos permite hacerlo a través de encerrar la, la letra de la dirección de la celda entre signos peso. De esta forma, habiéndolo hecho, ahora sí podemos estirar al resto de las eh, celdas adyacentes que corresponden a los, a los meses del plan de trabajo. Eh, los valores, si hacemos doble clic, podemos comprobar que el valor del total siempre está eh, constante. Y eh, posteriormente podemos ya obtener los montos en función de los porcentajes acumulados, habiendo hecho este, esta determinación, eh, procediendo a considerar lo del mes en curso más el mes eh, anterior. De la misma forma en este caso, Vamos a estirar la fórmula al resto de las celdas. Bien, cuando ya tenemos eh, en, esta, en esta tabla los datos que hemos obtenido, podemos proceder a eh, indicarle, en este caso a Excel, que considerando todos los valores de... Eh, en este caso vamos a hacerlo con los porcentajes acumulados seleccionamos todo el rango de celdas que corresponde al porcentaje acumulado y ya podemos generar el gráfico desde el menú de gráficos del software con el que estemos trabajando. En este caso Excel tiene en sus opciones una opción de gráficos recomendados y en vamos a elegir el de tipo curva. Con, con estos datos eh, Excel ya nos ofrece un gráfico que nos permite evaluar la curva que hemos obtenido a partir de, los, de la determinación de los, de los porcentajes de incidencia y sus acumulados mensuales. Y podemos empezar a editarlo ya específicamente como, con las opciones de edición que nos permite eh, el gráfico. Siempre tenemos que tener presente que la función de, de los gráficos es comunicar los datos y en este caso podemos elegir entre las opciones que eh, nos ofrece el software, por ejemplo, este que nos permite eh, de, ver los marcadores de alcance de cada uno de los porcentajes. Tenemos diferentes estilos visuales que nos ofrece, en este caso, Excel, y podemos optar por hacer edición para evaluar cuál es el que consideramos que puede ser más claro o que puede cumplir nuestros objetivos de comunicación.